Vamos a convertir este mallado de la envolvente que se compone de triángulos, lo vamos a tetraedralizar, es decir, vamos a calcular el mallado equivalente de tetraedros que se formaría con estos triángulos. Entonces vamos a usar una librería llamada TEDGEN del Instituto Bayer de Análisis Aplicado y Estocástico de Berlín que recibe nuestro fichero STL y desde una línea de comandos poniendo tetgen p y este fichero nos genera muchos ficheros, de los cuales nos interesan dos. Uno es el fichero de extensión punto .node o punto .node, es el fichero de nodos, es decir, el fichero que contiene las coordenadas de todos los nodos o todos los vértices de los distintos eh, tetraedros. Los, los nodos, los vértices, aparecen con un índice numerados desde el número 1, es decir, tengo el vértice 1, el 2, el 3, el 4, en este caso del 1 al 12. Y eso sí es muy importante, las coordenadas que aparecen para cada vértice, para cada nodo, están en el orden que tenemos en 3 Max, es decir, el eje Y va hacia a un lado y el eje Z va hacia arriba. Esto habrá que tenerlo en cuenta después en Unity, para intercambiar los ejes. Es decir, no tenemos la opción, como si teníamos con el OBJ, de intercambiar la coordenada I y, y la coordenada Z. Eso hay que tener mucho cuidado. Por otro lado, hay un fichero.l, fichero de elementos, que es el que contiene los tetraedros. Los tetraedros también están numerados desde el 1 hasta el último. Y cada tetraedro tiene a su vez los índices que corresponden a los del fichero anterior con los cuatro nodos son los cuatro vértices o esquinas del tetraedro. Bien, estos dos ficheros los vamos a utilizar desde Unity. Para poder leerlos desde Unity necesitamos cambiar la extensión de los ficheros para en vez de ser .node o .l, tenemos que añadir a la extensión el nombre .txt para que podamos leerlos mediante un parser, que va a ser un pequeño programita o un código que abre los ficheros y eh, los lee, porque van a ser ficheros de texto, de código ASCII, va leyendo eh, palabra por palabra y la va extrayendo y luego de ahí, desde el código podremos acceder a la posición de los vértices o a los, o a los distintos vértices de cada TR. Es un parser que tenemos que hacer a mano, es decir, ad hoc para el caso que estamos haciendo. Bien, una vez que tengamos ya nuestro fichero OBJ, el objeto que vamos a animar, y la envolvente que rodea por completo a este objeto, ahora hay que hacer lo siguiente. Colocaremos en los vértices y las aristas de los tetraedros colocamos los nodos y los muelles, como ya he indicado, teniendo cuidado de no repetirlos, y sobre la envolvente es donde vamos a trabajar realizando la integración numérica, es decir, calculamos para cada nodo eh, las fuerzas implicadas, pues el peso, las fuerzas de los muelles, y la fuerza del de amortiguamiento, y calcularemos por la integración numérica correspondiente la nueva posición y velocidad de cada uno de los nodos de la envolvente. Pero claro, la envolvente no va a ser visible si no tenemos los mismos. Vamos a dibujar realmente el asset, por eso tenemos que acceder a su mallado. Para ello, para cada punto del mallado del asset, tenemos que averiguar qué tetraedro lo contiene. Básicamente podemos ir... eso se hace solo una vez... Al principio de, de la animación, para cada punto del mallado, recorremos todos los tetraedros a ver si está dentro de, de alguno de ellos. Obviamente, cada punto tiene que estar dentro de un, te, de un tetraedro. ¿vale? Una vez que yo conozco en qué, digamos, la, la correspondencia entre puntos del mallado de la sed y tetraedros del envolvente, hay que hacer lo siguiente. Vamos a representar este punto P mediante lo que se llaman las coordenadas baricéntricas. Básicamente consiste en lo siguiente, conocidos los cuatro vértices del tetraedro que contienen a este punto, las coordenadas varicéntricas, vamos a llamarlas WI, sería equivalente a colocar una serie de masas en, la, en los vértices de este tetraedro de tal manera que el centro de masas fuera precisamente el punto P. Entonces, una vez que tengamos estas coordenadas calculadas, esto también se calcula, al principio de la animación, y lo explicaré en la siguiente transparencia, lo que hacemos es, integrando la posición nueva de la envolvente, actualizaremos la posición del punto P, ya que sus coordenadas baricéntricas permanecen constantes a lo largo del tiempo. Entonces, supongamos que este es el punto P, que está contenido dentro de este tetraedro formado por los cuatro vértices que vemos aquí. Entonces, las coordenadas, el vector de posición del punto P se calcula como la media ponderada de las coordenadas de los vértices multiplicadas por unos pesos, que son esas masas hipotéticas que, como digo, colocaríamos aquí. Esto expresado en nomenclatura de matemáticas es una media ponderada o expresado en nomenclatura de física significa que el punto P va a ser el centro de masas del tetraedro. ¿Cómo se calculan los pesos? Se calculan como un cociente entre dos volúmenes. El, vo el denominador V es el volumen del tetraedro. Conocidas las cuatro posiciones, los cuatro vectores de posición de los vértices, hacemos este producto vectorial y este producto escalar, dividiendo por 6, este valor es el volumen del tetraedro. Mientras que este volumen sub I, donde I será desde 1 hasta 4, sería el volumen. De un, de un tetraedro hipotético, por ejemplo, V1, ¿cuál sería? V1 sería el volumen del tetraedro formado por el punto P y los vértices que no son 1, es decir, el 2, el 3, el 4 y el punto P forman un tetraedro, ¿vale? Su volumen se calculará con una expresión parecida a esta, entonces eso sería V1. V2 sería el volumen del tetraedro formado por P, por 1, por 3 y por 4, es decir, excluimos el punto 2. Entonces, Calculando los distintos volúmenes se pueden eh, calcular estos coeficientes de, eh, de peso, ¿no? estas coordenadas baricéntricas. De tal manera que una vez que integramos las coordenadas de los vértices, hacemos la integración numérica, aplicando los pesos baricéntricos calcularemos la nueva posición de cada uno de los puntos del aset. De tal manera que el aset al final irá animándose eh, tal y como establece la envolvente que también se está animando. Ya para ir acabando la presentación, eh, puesto que ahora vamos a trabajar con objetos volumétricos, vamos a hablar de eh, parámetros de densidad. En particular, eh, yo puedo establecer el objeto con una cierta masa total, pero al tener una serie de um, objetos eh, que tienen un cierto volumen, en este caso un tetraedro, yo puedo hablar de densidad de masa como la masa entre el volumen. Y el volumen, ya hemos visto en la transparencia anterior, cómo calcular el volumen de un tetraedro. La masa total de un tetraedro se puede repartir entre los cuatro nodos que contiene. Por lo tanto, un parámetro que podemos establecer es la masa del tetraedro y a cada nodo le asignamos una cuarta parte de la masa total. Por otro lado, cuando yo eh, trabajo con los muelles, que tiene un cierto muelle, esto sería una cierta arista de un tetraedro, tenemos que aplicar la fuerza elástica. Pero esta fuerza elástica va a depender de una constante de rigidez. Ahora vamos a trabajar con una densidad de rigidez, ¿vale? que depende del volumen. De tal manera que se puede demostrar que la fuerza elástica es esta. ¿vale? Esta F sub A sería la fuerza elástica que sufre el nodo A y que está apuntada hacia el nodo B. Y por lo tanto, por la ley de acción-reacción, es la fuerza sobre B aplicada en sentido contrario, es decir, la misma fuerza de B, pero que apunta hacia A. Si esta fuerza contiene, por un lado, información de la diferencia de los vectores de posición, esta parte RA menos RB es un vector, partiendo de B, apunta hacia A, de tal manera que el signo menos garantiza que va desde A hacia B, es decir, A tiende a acercarse a B. Por otro lado, aparece la diferencia de longitudes, la longitud instantánea del muelle menos la longitud natural o de reposo del muelle. Esto es más o menos como siempre. Pero ahora, la constante de rigidez que establece cómo de fuerte o de blando es el muelle, está multiplicada por el volumen del, del muelle. ¿vale? Y luego aparece aquí, un, digamos, un volumen de reposo, que es eh, L0 al cubo, ¿vale? es equivalente al volumen de reposo en la longitud del, mu del muelle en estado de reposo al cubo, como si fuera un cubo. Bien, este volumen, ¿cómo lo calculamos? Es el volumen del muelle. El muelle no tiene volumen. Bueno, podemos eh, hacer una aproximación. Como este muelle pertenece a un tetraedro que tiene seis aristas y, por tanto, seis muelles, podemos calcular el volumen del tetraedro al cual pertenece este, esta arista y, calcular un sexto de dicho volumen para este valor de aquí. Vale, por lo tanto esto sería la fuerza elástica sobre el nodo A y cambiando el signo la fuerza elástica sobre el nodo B. Para terminar, como siempre, vamos a utilizar igual que en la práctica anterior una componente fixer para establecer cuáles son los nodos que van a estar fijos. En este caso he vuelto a utilizar esta caja se alargada de tal manera que esta es la el instante inicial de la animación y unos instantes después lo que está ocurriendo es que contiene dos nodos el, la, la caja tiende a caer a balancearse de tal manera que los nodos siguen fijos y el objeto está oscilando esto va a ser con un game object que desde unity podamos mover fácilmente de tal manera que no debemos establecer su posición o sus parámetros desde el código sino que desde unity cambiando su posición y cambiando cuáles son los nodos que incluye, podemos establecer una animación absolutamente diferente. ¿vale? Un pequeño detalle, ¿qué es lo que debe contener este Fixer? Debe contener vértices del mallado de, de traedros es decir, de la envolvente. que Recuerdo que la envolvente son estos, eh, estos nodos de color azul... ¿Vale? Mientras que mi asset visual, en este caso es la caja que se ve un poquito más pequeña dentro de la envolvente. Por lo tanto, lo que deben incluir no son vértices del asset, sino vértices de la envolvente, vértices de los tetraedros. Bien, y hasta aquí la explicación de la práctica. ¡Mucha suerte a todos!